surge con una idea de incipiente que fue la matanza de, de los obreros de Puerto Boris ¿eh? y después quisimos aunarla con otros hitos históricos magallánicos como es el puntarenazo y como fue el lanzamiento del paro del casa. Y de acuerdo a estas tres ideas quisimos formar una, una historia que se basara en las familias, en, en este legado como transgeneracional que existe detrás de los de Puerto Boris. Y se construyó una ficción, una fábula y bueno, surgió estirpe. Ha sido una experiencia muy, muy linda y sobre todo poder trabajar con un aspecto histórico que creo que es mucho más potente, mucho más cercano también para que la gente pueda venir, eh, se pueda encantar con la obra y pueda encontrar eh, ciertos atisbos de una experiencia que no es nueva, sino que es un reflejo de todos los años que vienen para atrás. Y desde ese sentido, el que sean mujeres las que narran esta historia creo que es mucho más potente porque habla desde, desde un matriarcado mucho más potente en la región. ¿Crees que no soy capaz? emotiva, eh, tengo que admitir que hasta me corrieron sus lagrimones la verdad porque me identifiqué mucho, o sea, en realidad la, la historia marca un poco un, una historia más allá de, del tema puntual de, de la dictadura, pero... El, es lo que ocurre en muchas familias, ¿no? el, el tema transgeneracional, eh, lo que se vivió atrás, lo, eh, no sé, eh, a mí me tocó mucho. Revisa la, el papel que ha tenido la mujer en los últimos años, revisa la ruptura de clases, y me parece realmente un, un gran aporte a la escena cultural de nuestra región. Así que tiene una hija güey. ¿Qué no estáis cuidando toda entonces, mierda? ¿Ah? La mirada que, que están entregando los lo artistas eh, sobre la, la región, tanto con su, con su historia. Eh, ...y también con, con el medio físico, con el medio natural... Eh, ...creo que es muy potente, está entregando elementos y coordenadas... ...de, de creación, de expresión y que están alimentando una incipiente si también... ...economía creativa, yo invito a, al, al público de, de Magallanes... A, ...a devorarse, digamos, los lenguajes artísticos que están... Eh, expresándose en teatro, en literatura, en el audiovisual o, o cine, en danza, en, también en música. Creemos que hay una corriente de, de opinión en todos estos lenguajes que, que está hablando de, de lo mismo y es interesante hacer la reflexión en conjunto para buscar mejores horizontes como sociedad eh, regional.